En los stories, posando como una diabla, todos la invitan a perrear, pero como se cree una santa, dicen no, pero en la calle la podan la luna, porque sale de noche. No le hice prueba, pero eso es obvio. Sale de su casa y se echa media p. Engaña a su hombre cuando nadie la ve. Adictiva con todos posesiva. No fuma indica solo rolasativa. Graba un TikTok se vuelve. Stories, pasando como una diabla. Todos la invitan a perrear, pero como se cree una santa. Dice no, pero en la calle la poda en la luna, porque sale de noche. Andan con hombres que ella no conoce. El flauta, ella ninguno la tiene. Que la envidia en eso es lo que aporta. La, la luna, porque sale de noche.